Vamos a nuestro juego. Voy a compilar. Ahora sí. Tenemos nuestro juego. ¿Vale? Como la semana pasada. No hemos tocado nada. Vamos a nuestro código. Teníamos en main un Entity Manager que hemos creado, un Render System. Creamos una entidad. Hicimos lo último, como recordáis, un, una separación de interfaz y de implementación de modo que ahora EntityManager implementa la interfaz GameContext y nuestro Render, el Update, recibe un GameContext como parámetro. En este caso recibe el EntityManager pero Render no sabe que recibe el Entity Manager Podría recibir el Entity Manager o podría recibir un objeto DataBase, lo que es. quisiéramos nosotros haber hecho que implementase la interfaz GameContext, que es lo que vimos la semana pasada, ¿vale? Esa separación no solo es que la hayamos hecho nosotros, esa separación se hace muy a menudo en general y está en grandes partes de la librería estándar también. Un sitio donde está esa separación y que hoy seguramente vamos a usar y que ya hemos usado, de hecho, es en los contenedores, vectores, por ejemplo, es un contenedor, cualquier cosa que contiene un montón de ítems, listas, vectores, Mapas, son contenedores, y iteradores, que ya hemos visto algo sobre iteradores. Hay tres partes fundamentalmente, una son contenedores, otra son iteradores, y otra que también hemos visto son algoritmos. Los tres están separados entre sí, de modo que un contenedor puede ser recorrido y accedido utilizando iteradores, y los algoritmos utilizan esos iteradores sin necesidad de saber a qué contenedor se refieren. Es el motivo por el cual están separadas. Para que una cosa sea considerada un iterador, como habéis visto ya en el pasado, es simplemente algo que nos permite acceder al contenido, operador asterisco. Que nos permite iterar sobre el contenido, operador++. más más. Con eso ya tenemos un iterador. Básicamente, hay alguna cosilla más, pero básicamente eso es lo principal, poder iterar sobre el contenido, es decir, moverse y poder acceder. Eso los punteros crudos lo permiten, por eso cuando le damos punteros crudos a cosas que piden un iterador, funciona, porque permiten hacer asterisco y permiten hacer más más. Los iteradores son un poco más complejos, abstraen esa capacidad y la ventaja es Cualquier cosa que pida iteradores, le podemos dar iteradores a cualquier contenedor. Exactamente igual que estábamos haciendo cuando separábamos la semana pasada. Yo puedo tener iteradores a un vector, a un list, a un map, y yo cojo esos iteradores y se lo doy a un algoritmo, como for each, por ejemplo, y for each recorre cualquier contenedor. No le importa el contenedor, coge los iteradores y recorre. De modo que tenemos independizados los contenedores de los algoritmos. Puedo crear un contenedor nuevo y mis algoritmos van a funcionar con ese contenedor nuevo. Puedo crear un algoritmo nuevo y va a funcionar con los contenedores que existen a través de los iteradores, básicamente. Esa es la idea. Bien, todo esto lo digo porque eso funciona a lo largo de toda la librería estándar. Y en particular, en una de las cosas en las que funciona es en la lectura de ficheros, porque los ficheros son lo que en C++ se conoce como Streams. Un Stream sería básicamente como si fuera un Array en el cual se puede escribir y leer, y normalmente los Streams tienen un comportamiento de lectura y escritura en el cual funcionan como si fuera una cola, se escribe por un lado, se lee por otro, similar, conceptualmente hablando, ¿vale? Cuando abrimos un fichero, como stream, se lee de disco y se puede escribir en el fichero, normalmente se escribe al final, a no ser que lo queramos sobreescribir y escribimos al principio, pero escribimos al final y añadimos, leemos por el principio y vamos avanzando, y eso, digamos que conceptualmente, es el equivalente a tener un vector, es el equivalente a tener un array, es un contenedor. Y nosotros podemos iterar sobre el fichero con iteradores. Todo eso podemos hacerlo y esto vamos a ver cómo de útil es a la hora de leer ficheros de forma fácil para poder por ejemplo convertir nuestras entidades que tenemos ahora que tienen un sprite en entidades que tengan un sprite de verdad obtenido con la librería pico png que tenemos aquí. Es una librería que tenemos desde hace tiempo compilamos y decimos bueno eso compilado librerías pues, pues ya tengo librerías compiladas qué guay no pero ahí se ha quedado. Hasta ahora no hacía nada. ¿no? ¿Tenéis más librerías? ¿Habéis metido más librerías en vuestros proyectos? ¿Sí? Pero librerías compilándolas como estas o, o librerías de enlace dinámico. ¿vale? Os enseñé todo esto de compilar librerías, entre otras cosas, porque una de las cosas que deberíais hacer es coger vuestro proyecto que es muy grande y dividirlo en segmentos para que, por ejemplo, si estáis trabajando en vuestro motor... Vuestro motor, si es verdaderamente independiente, lo creáis como una librería, igual que estas, lo compiláis como una librería y en el momento en que esté estabilizado, que no se le añadan nuevas funcionalidades, pasará como estas librerías, que no hace falta recompilarlo cuando estéis tocando el juego. Esa es una de las ventajas de tener esto en librerías. vale Lo mismo he dicho el motor, que es un ejemplo claro, cualquier otra parte de vuestro juego por ejemplo, los Behavior Trees, implementáis una librería de Behavior Trees, que son vuestras funciones de Behavior Trees, cuando ya está estable y funciona, lo metéis como librería, que se, se enlaza igual que todas las demás, son objetos metidos en un archivo, como ya sabéis, con el AR, y se compila una vez, y no se toca a no ser que cambie, y eso os va a ahorrar tiempos de compilación. Las librerías ya compiladas simplemente se enlazan, solo compiláis el juego, os ahorrará muchos tiempos de compilación, que es algo que luego, creedme, os va a ser útil. Vale, aquí pico png, veréis que es una librería relativamente fácil de usar, si miramos el punto h, porque no hay muchas funciones a las que llamar. Es decir, si queremos usar la librería, pues hay que llamar a decode png, ¿no? Básicamente. Así que me llevo esto, es mi decode PNG, ¿vale? No necesito mucho más manual para esta librería. Por eso me gusta, porque es pequeñita. Y me vengo aquí a mi entity, que ahora mismo mi entity tiene un constructor que simplemente nos creaba el espacio, ¿vale? Hacíamos un resize para meter nuestro sprite dentro, ¿sí? Ahora vamos a intentar hacer un nuevo constructor. funcione leyendo de fichero ¿sí? parece bien voy a copiar esta llamada super larga necesitaremos incluirla claro y png Incluido. Vale, y esto que tenemos aquí, si llamásemos a Decode PNG, necesitaríamos ponerle primero, como veis aquí, y también aquí, un signet char, un vector que pone out image. Out image. Pero es bastante explícito, ¿no? Eso es imagen de salida. Eso significa que esta librería lo que hace es, a partir de un png, nos devuelve un vector, como el que tenemos aquí abajo, con los píxeles, básicamente. Vale, Necesitamos un out image, pero este vector, out, es de un signet char. Nosotros no tenemos un signet char en nuestro vector que teníamos aquí porque es un win32. Para nosotros un píxel directamente ya son 4 bytes. Aquí no, aquí nos lo está dando byte a byte la salida. ¿vale? Así que no podemos darle de forma directa al nuestro, pues podemos crear uno. Por ejemplo. Vale. ¿Qué más le tenemos que dar ahora? Aquí tenemos un ancho de imagen y alto de imagen, y si os fijáis va por referencia va por referencia igual que el primero porque os lo pone aquí que son de salida es decir, nosotros le vamos a dar una imagen y él lo que va a hacer es devolvernos los píxeles y nos va a decir la imagen es de 640 por 200 nos lo va a dar como salida, por ahí ¿vale? esta no es la forma digamos estándar en C++ de devolver las cosas, pero esta librería lo hace así tampoco vamos a discutir un poco respecto a eso, sino necesitamos dos valores de salida. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema de tipos. Yo tengo dos valores en mi entidad que son ancho y alto, pero son Win32t. Y esto en realidad pide un signet long. Un signet long es un tipo convertible a Win32, pero no son lo mismo, depende de la máquina. Si nosotros le damos directamente el Win32, muchos compiladores nos van a decir... Esto no es un unsigned long, necesito un win32, bueno, al revés, necesito un signed long. Así es que le vamos a dar los tipos bien, voy a crear dos variables, le vamos a llamar dw y dh, que es importante que estén inicializadas siempre, nuestras variables, aquí le podemos poner esto así, vale, lo de que las variables estén inicializadas, Algunos se ríe. ¿Os ha pasado ya algo por tener variables sin inicializar? Bueno, no le pasa nada, porque los vectores, como es un tipo eh, definido, no es un tipo básico, como lo sería un, un single long, lo que ocurre es que ya tienen un constructor por defecto. entonces Están inicializados, no pasa nada. Lo pongo ahí porque me gusta. Es el feeling de las llaves, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿vale? Ahora, con los tipos básicos sí que ocurre. Y, de hecho, bueno, eh, precisamente en la última clase de razonamiento que dimos ayer eh, descubrimos un bug en un, en un juego de Pong que estábamos usando para Machine Learning, que, cuyo código es del 2001, y tenía un bug desde entonces debido a no inicializar una variable, provocaba un efecto lateral por no inicializar una variable, básicamente. Y era muy divertido, o sea, ocurría que habían dos jugadores, izquierda y derecha, que estaban controlados por dos bots, y en determinadas circunstancias ocurría que cuando el de la izquierda se movía, el de la derecha hacía exactamente el mismo movimiento. Y eso era por una variable sin inicializar. Lo pasó ayer y lo estuve explicando, el, a qué se debía, por qué. Pero todos sabéis dónde se almacenan las variables, ¿no? ¿Dónde se almacenan las variables locales? Las locales. Estos son dos variables locales a la función del constructor. ¿Eh? En la pila. Se almacenan en la pila. ¿no? El compilador lo que hace es aumentar el tamaño de la pila y meter ahí las variables. vale Cuando optimiza puede que no. Puede que algunas variables vayan directamente a registros del procesador, que es lo que hacíamos nosotros también en ensamblador. Pero cuando no le caben, o cuando hay que referenciarlas por dirección de memoria cosas así... Como aquí, que las vamos a pasar por referencia, pues viene bien meterlas en la pila. Se crean, se destruye al salir. Bien, pues eso ocurre que si llamo yo dos veces a la misma función y se crea espacio en la pila, que luego se elimina, que simplemente es mover el puntero SP, la segunda vez que vuelvo a llamar, vuelvo a mover el puntero SP y los valores que hay en esa zona, que es exactamente el mismo tamaño y donde voy a poner las variables en el mismo lugar, son los valores que tuviera en la anterior llamada. Eso es lo que provocaba el efecto lateral. La variable tomaba un valor en la primera llamada, en la segunda no tomaba valor porque estaba sin inicializar y no se inicializaba, pero entonces cogía el valor de lo que había en la pila, que es lo que pasaba en la primera llamada. ¿Vale? Así que, cuidado. Bien, seguimos. Después de estas anécdotas. Const un signet char asterisco in png. In png sugiere que le tenemos que dar el png de entrada pero lo quiere no en un fichero lo quiere en un array de un signet charge constante es decir, lo que quiere es una ristra de bytes con el png coger el fichero, pasarlo a memoria y toma, ahí tienes el contenido del fichero esto es lo que vamos a hacer, que es lo que mola de momento lo voy a dejar como in png ¿vale? y a continuación lo siguiente que nos pide es el size, que es el tamaño Vale, lo pondremos, de momento no lo tenemos, png size y el último parámetro es para que la imagen se convierta a rgba, ¿vale? que es el, el típico de, de 32 bits, como ya está por defecto a true, lo dejo. Vale, aquí la gracia de todo esto está aquí, in png. Yo tengo que leer a partir del nombre de fichero, el png, y lo tengo que pasar a memoria a un array de bytes. Podría leer los bytes del fichero a una array de memoria. ¿Cómo hago eso? ¿Qué magia puedo hacer yo para coger una cosa que está en el disco y byte a byte meterla en memoria? Con iostream eh, Sí, sí, sí, pero... ¿qué, ¿Qué hacemos para abrir el fichero? Sin más, por ejemplo, para empezar, ¿cómo abrimos el fichero? Con file fopen eso es muy retro, ¿eh? es de C, de hecho, no. cosas retro, se pueden usar, pero luego, file fopen lo dejamos para las clases de C, ahora estamos en C++, ¿cómo abrimos el fichero en C++? ¿cómo abro un fichero para leer de él? ¿por ahí habéis abierto cómo? open y la ruta no, El File Fopen, o sea, no habéis usado C para abrir los ficheros. Dime. Fstream, Fstream es la librería, sí, pero. El, el, la cabeza. F.open, no. No, no, no. Fstream, ¿vale? Que es un nombre muy descriptivo de streams de ficheros. File Stream. Como he dicho, los streams en C son un concepto. ¿Vale? Y ese concepto se transforma en clases que encapsulan un Array de información, un stream. vale Fstream, ya tengo incluida la librería, pero ahora quiero abrir filename. Tengo un filename aquí y quiero abrirlo. ¿Qué tengo que poner aquí de Fstream para poder abrir un filename? Veo a algunos buscando con el móvil. ¿Pongo stream? No flechita, no. Pregunta, ¿alguno de vosotros en algún momento ha abierto un fichero utilizando fStream de C ⁇? ¿En algún momento? Sí, pero no me acuerdo. Vale, vamos a abrirlo. Ya está, abierto. Declaro un stream de entrada, input file stream, que es lo que significa IF stream, ¿vale? por eso tenemos OF stream, output file stream, vale y eso me genera un stream, como hemos dicho ahora, que es un concepto similar a un contenedor, es un vector, en este caso el stream es un concepto parecido, solo que no es solo contener, sino contener y pensar que es algo dinámico en el sentido de que entran y salen bytes en un continuo de bytes memoria, por eso por debajo los streams tienen un buffer que básicamente viene a ser el array donde guarda las cosas y ese buffer lo manejan en función del tipo de stream si hay que escribir o no, En ¿eh? este es uno de entrada con lo cual eso se llena y se va leyendo de él que puede ocurrir que no se llene sino que tenga un buffer pequeñito en el cual va leyendo del fichero al buffer y nosotros leemos del buffer por ejemplo, vale. pero esa es la idea, la idea de un stream es una ristra de bytes en memoria de la que vamos leyendo ¿Vale? Solo que esto por defecto, el fichero, nos lo abre en modo texto. ¿No sabéis que no es lo mismo abrir un fichero y leer los bytes binarios uno a uno del fichero que leer en modo texto que es que está interpretando esos bytes como ASTI o como UTF-8 o como lo que sea? ¿Vale? Yo quiero los bytes en crudo porque voy a abrir un PNG, no, no son caracteres. vale Entonces le tengo que decir que lo quiero... En binario. Ya está. Vale, no me voy a entretener en comprobar si lo ha abierto o no. Eso ya lo podéis ver vosotros. El, la gestión de errores. Momento. La ventaja. Esto además funciona con RAI. Os acordamos de RAI, ¿no? Lo que estamos usando para los unique pointers y demás. vale Significa que yo declaro el objeto ifstream. Ifstream es un objeto local. Cuando llegue aquí se cierra el scope. El objeto local sale de scope es destruido, cuando se destruye el stream se cierra el fichero. No tengo que preocuparme de hacer open, de hacer close, es ray. Right. Ray, right. adquiero el recurso fichero, cuando termine mi tiempo de vida, vale el tiempo de vida de un objeto local termina ahí, cuando termina el tiempo de vida, se cierra el fichero. Si hay cualquier fallo, como siempre ya sabemos, la excepción se lanza, se sale del ámbito, se invocará al destructor, también cerrará el fichero. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos el file abierto, pero ahora necesitamos leer de ese file para poder meter lo que leamos en un INPNG, que sería un buffer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Eh? ¿Fill? No. Files, llenar. Yo lo que quiero es leer. Read. ¿eh? Claro, read. Ya <risa> <risa> ya está. ¿Cómo.? Nos... ¿Vosotros ya habéis obtenido datos de un stream? ¿Ya habéis usado los streams de CMAMAT? De hecho, es lo primero que usáis en la carrera. Con la flechita, me gusta la flechita. El término flechita mola. ¿Cómo puedo leer de un stream de entrada? Yo puedo... Vosotros habéis hecho esto, ¿verdad? Esto es el operador obtener de un stream. Básicamente, y todos los streams, igual que los contenedores, como os he dicho ahora, igual que los iteradores, funcionan igual. Así que yo puedo hacer esto. Y obtener datos en binario de un file. Si yo ahora le pongo aquí para leer un carácter, él leerá, o sea, pongo un signet char de lo que sea. ¿Vale? Y hago esto, yo leo un carácter, que es un byte del fichero. Directamente, es un stream de entrada. Puedo hacer un bucle, leer caracteres hasta que se acaben. Esto puedo hacerlo directamente porque es un stream. Como es un stream, funciona como todos los streams, operador de entrada, operador de salida, y se lee. Pero como es un stream, los streams también funcionan como contenedores, también puedo iterar sobre ellos, puedo usar los iteradores. Y en particular, una cosa útil que puedo hacer, ya, ves, ya sabéis que los iteradores funcionan con los streams y funcionan con los contenedores. Yo tengo contenedores, ¿no? Como un vector. Y mi vector, magnífico, Ahora voy a venir aquí que ya sabéis que me gusta a mí. Vamos a buscar nuestro vector. Vale, vector, constructor, y en nuestro constructor de la clase vector, aquí hay un constructor, si os fijáis, no sé si entendéis lo que ahí pone, miradlo un momento y decidme qué significa para vosotros esto, este constructor que tiene la clase vector. Si os recuerda algo que ya hemos hecho antes en clases anteriores. Lo de que hace un alloc lo es porque ves, ves un allocator ahí, ¿no? Pero esto ya tiene un por defecto. No lo vamos a usar el allocator. No vamos a hablar de allocators estándar por ahora. Carácter a carácter no. Esa interfaz que tiene ahí no suena a nada que hayamos usado ya antes en, en las clases previas. ¿A qué? ¿A? ¿A Collable? Estás describiéndome lo raro. ¿A Fill, por ejemplo? ¿A Copy? ¿No? Todos los algoritmos que hemos usado recibían un iterador de entrada y un iterador final. Esto es muy sencillo. Este constructor hace lo mismo. Le doy un iterador y otro iterador, que son dos iteradores de principio y final de un contenedor cualquiera o de un stream cualquiera y él va a coger todo lo que hay ahí y meterlo en el vector. Si yo tengo un stream, que es una ristra de cosas, yo a ese stream puedo coger un iterador al principio y un iterador al final, pasárselos al vector y entonces el vector va a cogerlo lo va a leer todo y lo va a meter en un vector. Así sin más. Del tirón. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿El? Puedo coger iteradores, pero vamos por partes. Este píxel que hemos creado aquí es un vector de salida, que es el que hemos puesto aquí. Ahora le tendremos que dar aquí una entrada. Primero vamos a crear otro vector, que es el que va a servir para... Además este tiene que ser del tipo del tipo que teníamos aquí. Si esto quiere salir, ¿vale? Un signe char, ¿vale? Eh, no, esto no es lo que quería yo poner. A ver si quiere. Ahí. Const un char, ¿vale? Así que hacemos un vector, pero del mismo tipo. Un signe char, porque es lo que le tenemos que pasar. Y ese vector que creamos ahora, este... Eh, lo voy a llamar fileback y abro paréntesis que es el constructor. Lo llamo fileback porque básicamente es el vector que va a ser el fichero en memoria. Porque lo que voy a hacer es darle dos iteradores al fichero para que con el constructor él lea el fichero entero y lo meta en el vector. ¿Sí? Así que la idea sería darle aquí un, voy a poner así, iterador principio del file y un iterador final del file. Como dos, y entonces él va de principio a final, le ristra, fuera. El file ya lo tenemos aquí. sí Ahora solo necesitamos saber qué tipo de iterador de entrada de un stream podemos obtener a partir de un file. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Eh? Que si puedo repetir la pregunta, necesito dos iteradores, ¿vale? Que procedan del file. El file es un if stream, es un stream de entrada. Entonces tengo que crear dos iteradores que son de los tipos de ifstream de entrada. ¿Cómo puedo saber qué tipos de iteradores puedo obtener a partir de un ifstream, que es lo que es file? ¿Eh? file punto, pues podríamos probar, ¿no? File punto, a ver qué hay por aquí, ¿no? Eh, AT, bad bit, no parece que esto nos vaya a resolver mucho la peleta, ¿no? Copy, fmt, cur, dec, en file bit, flags, get, get line, good, good mola, ¿no? good Is open, que viene bien para comprobar si está abierto, left, narrow, Peak PRECISION, REDSOM, ¿hay algo por ahí que suene bien? Realmente solo hay una cosa interesante que os la voy a decir, pero no, no la vamos a usar ahora, y es esta, Rdebuff, vale, que lo que nos da es el buffer de lectura, como os he dicho, los strings tienen un buffer interno, eso nos daría el buffer directamente, obtendríamos acceso al buffer, pero No. Hay otra forma de mirar, que es esta, ifStream, ¿no? std tiene ifStream, necesitaremos algo que tenga que ver con streams y que sea un iterador, ¿no? Vaya, es magia, ¿no? Sale algo a la segunda, ¿verdad? Es Qué bueno es esto de jugar con el, el predictor de sintaxis, ¿no? y iterator. Suena bien, ¿no? De entrada, stream, buffer, iterator, perfecto, es ideal, ¿no? Vale, como todos estos son templates porque es de la STL, tendremos que decirlo que lo quiero de un signal char, quizá, aunque no sé si el un signal char le gustará, pero lo voy a inicializar con file. Entonces del vector vale. Ahí vemos que se queja ahora lo veremos. si yo ahora quiero un iterador porque claro, esto, como el file lo acabo de abrir si cojo un iterador con respecto al file me va a dar un iterador al principio si pensamos que es como un vector, como cualquier otra cosa y es un stream, el stream si fuera un puntero, estaría apuntando al principio, esto me dará un iterador al principio si yo quiero un iterador genérico al final, punto en, es lo que pensaríamos, ¿no? Hay una forma más fácil de conseguir un iterador genérico del tipo que sea al final, y es esta. Por defecto, cuando se construye el iterador, se construye al final. Así que le doy construcción por defecto, es al final. Y aquí se enfada. Casi, casi iba todo bien hasta aquí. Ninguna instancia del constructor istrembufiterator, boom isboomiterator, con char, un char un char coincide con la lista de argumentos, los tipos de argumentos son uf. ¿Por qué puede ser esto? Igual si intentamos compilar el error, lo que sé, yo siempre digo que los errores si intentamos compilar y no se queja, Vamos a ver al principio. Tiene unos cuantos. No matching. Dice que no le gusta. Cuando nos sale un error de estos estamos medio perdidos si no nos ponemos a leer y a ser minuciosos. Y entiendo que cuando vemos una cosa así leer y ser minucioso duele. Estamos leyendo y qué narices querrá decir, ¿no? Nos dice que estamos creando un string iterator de usinerchart, que es lo que hemos dicho, dos puntos, dos puntos, iterator lista inicializador dentro de llaves, que es lo que le pasamos en el file, y entonces básicamente lo que está diciendo es no matching function. Esto de aquí se supone que tiene que llamar al constructor de iterador. Entonces nos dice no matching function significará que el tipo no coincide. Por eso no hay un constructor del tipo que le estamos pasando. Entonces habrá que ver ese tipo, por aquí, ¿qué puede pasar? Fijaos aquí. Ahí hay una pista. No hay una conversión conocida para el argumento 1 de ifStream, que es, ¿sabéis lo que significa acá? Also known as, ¿vale? O sea, esto de aquí, también conocido como basic ifStream char. Da una pista, ¿no? ¿Cuál puede ser el problema? El unsigned, básicamente. El tipo de aquí no podemos convertirlo directamente a un iterador, a unsigned. Tenemos que convertirlo a uno de char, básicamente. Y nuestro vector de unsigned char parece que no se queja si le damos iteradores a algo que es de tipo char. parece que no se queja, no sé, igual se queja vale, no se queja porque lo que nos da errores es lo siguiente, el impNG ya hemos leído el fichero, suponiendo que esté bien abierto vale, que no hemos comprobado nada, dime para obtener el integrador final Sí. si no lo integritas apunta al final de. esto es constru constructor por defecto sí. apunta al end Vale, es que el end, en este caso, está definido como uno más allá del final y eso siempre tiene un valor conocido en este caso de los iteradores. Es del tipo de iterador, ¿vale? El tipo de iterador, el iterator el end es como si tú pusieras un valor, por ejemplo, el menos uno es lo que marca el final. ¿Vale? Pues esto sería el end, por decirlo de alguna manera. No es exactamente así, pero te haces una idea de lo que quiere decir, ¿no? Como no lo inicializamos, coge por defecto el end. Y eso ya marca end. En este caso, de hecho, particularmente, probablemente, lo que tenga es un EOF, que es el of file ¿Vale? Que en algunos casos era, de hecho, menos uno. En la antigüedad. Ahora no lo sé. ¿Vale? Bien, pues, estas dos líneas